Hola, es este tu tutorial. Vamos a tener maría infeliz. Para aquí estamos. Bueno, en el video se va a tratar de cómo tener magia en el juego Juan el uno, el principio de los principios, y nos encontramos aquí en el escenario antes de enfrentar a Medusa. Medusa. Vale, vale, vamos a ir al laberinto, es mi laberinto Este laberinto, bueno, no es como, como que parte, parte del vídeo Todavía no se... voy sé. a sacar el grupo sí, que les estoy diciendo, que diciendo para obtener magia infinita. infinita Dale, ahí, ahí nos indica donde dónde tenemos que ir, ir. Justamente, Justamente tienen que estar antes de no. eso no. La idea, o sea, es completamente no. sencilla Lo único que tiene que, que hacer es seguir mis pasos Mis humildes pasos vale si quieren pueden tomar, tomar este ojo corona este o no ya, ya es cuestión de ustedes pero lo que les es, digo si para se seguir el vídeo tienen que y llegar y elidios. primero matar a Medusa y luego de ello ya les va a dar una, una, especie poder, una especie de poder una especie como de, de probadita del poder cuando la matan no y entonces van a aparecer unos invitados y aquí tenemos, tenemos la, la cinemática, cinemática de, de Medusa. Medusa Todavía no aparece, tenemos que ir al lugar este, este o sea, nuestra, justamente ahí justamente allí es el murito donde tenemos que, que saltar, saltar. Como, Como les digo, la... la idea es que, es que, es que mantenemos a Medusa, tenemos a Coronada y luego de, de eso puede seguir con el truco Que es fácil Justamente aquí en el parado, parado tenemos que obtener el primado triángulo, lo de eso es L2, cuadrado, cuadrado, y X, triángulo, L2, cuadrado, cuadrado, y X, y eso es todo, Medusa, the queen para que podamos no subir un monito Bring me her head Kratos la La idea es no dejar, dejar que ella la pueda escribir ni a ningún punto de estar en piedra ni ¿no? nada. Esa es, esa es idea. la idea. Bueno, cada claro uno tiene ganas de matarla. Como les digo, mátela de su manera, te no sé. Esa es esa parte es de la del, del truco. Matarla de ella. Bueno. Lo pueden matar a su manera, como les digo, no es que se las pecifique porque si ustedes lo brindan o se no van a poder a intentar eso. Lo, lo, es, lo más lo difícil es subir el, el muro, ya el que el muro que está ya en los lados. Es lo más difícil. Bueno, ahí nos da una especie de tutorial, tutorial. como cómo mover hermanos de medusa en el mismo Perfecto Ahí, Ahí me nos su, su poder, su probabilidad, su probabilidad. La cabeza de Medusa Y aquí se viene lo bueno ya que es la parte en la cual debemos aplicar el trucazo Vale El mega truco Con L2 aplasta, ver, Sacamos el truco Le En el triángulo nos quedamos L2 Otra vez Triángulo L2 cuadrado, cuadrado y X. Ya, ya está. Ya lo mismo. Triángulo cuadrado, cuadrado y X. Triángulo L2 cuadrado, cuadrado y X. Como ven, una vez ya están ahí, la idea es X y X. Y caemos al otro lado del, del mapa. ¿Ven? Y ya tenemos lo que es más infinito. Podemos guardar el juego, no, no se nos va a desactivar la máquina infinita, ven que se te vuelve a... como que... no se, se gasta. gasta lo ven? Y, y así este es un truco descubierto por un hombre llamado Akeon un saludo a Akeon, que es de Estados Unidos Unido. y, y bueno, bueno el truco consiste en eso y ahí estamos ya en otro lado mapa sin haber matado los unitarios y bueno chicos, espero que este video, este video les haya gustado, no olviden comentar, suscribirse, y este es mi incentivo para poder seguir subiendo trucos de juegos clásicos como el Cap War. Y bueno, no tengo nada más que decir, un saludo a mis humildes suscriptores y a todas las personas que me siguen. entonces son un incentivo para seguir aquí, sentado en esta silla comentando, comentando mis vídeos y la, la verdad es que le agradezco, agradezco a todas las personas, personas que, que lo ven en serio, porque, porque sin ustedes no existiera una motivación, motivación aunque, aunque sea un, un pequeño grupo, pero sé es que con constancia lograré llegar a tener un grupito más o menos en el cual las personas, personas me sigan, y, y que sean fanáticas de este tipo de clásicos. Y la verdad, la verdad es que es un, un abrazo. Un saludo a todos.